Llegué a las 9 de la mañana o a las 8, o a las 9 de la mañana, si sonando la campana, a las 9 era cuando llegué. Y nada, y cuando inicié la marcha, yendo a secar me di cuenta de que no era mi camino, que tenía que volver a buscar chaqueta, no me había preparado para irme para la Tramontana. Y cuando volví a casa, me di cuenta de que el inicio tiene que ser en Andrach, y me fui para Andrach. Buen recibimiento en Andrade, tanto político como de funcionariado, como del pueblo, un apoyo total, incluso de fuerza fuerzas del orden también, apoyo, aluciné, como hacía la pelota o no lo sé. Para venir para acá me he parado tres veces a dormir en el camino, primero cené a las 10, al la atardecer viendo el sol, cené y digo ya que estoy aquí voy a echar una siesta, y he hecho una siesta, después he hecho otra siesta donde fue en medio de la carretera, me tumbé en la carretera, empezó a llover a medianoche, me tuve que levantar, me abrigué con el cartón que tenía, que hice en András, con él me abrigué para la lluvia, me salvó la lluvia. Me tumbé ahí, puse el cartón en el suelo, la hamaca encima y me sacó dormida y dormí. Y después seguí, me levanté, dejó de llover, no me mojé ni, y empecé a andar, a andar, hasta que llegué a unos túneles que hay por ahí, con arcos. En el segundo más largo, el último arco, digo aquí me voy a quedarse en la siesta, además se veía el mar abajo, se veía sola, digo mira qué bonito lugar y ahí está el amanecer. Me he levantado, me paro en la ciudad que está abandonada, ayer he desayunado algo, una poco de fruta, vátiles con queso y con galletas. Y otra siesta de media hora he hecha y digo, ya que no como mucho voy a, ir a descansar, ahorrar energía. Y cuando me he puesto a andar, estaba el pueblo aquí al lado y he llegado con las nueve, la campanada de las nueve. Y aquí llevo las nueve. He visto al alcalde, pero tampoco ha sido un sí o un no, ¿Me molestó, no, no, no, no molesta, bien. La policía me ha pedido carne de la identidad, ni en PAM me lo han pedido, ni en András, y aquí sí. Y le pidió motivo, me dice, no, no, para identificarte, te digo, ¿qué te manda de arriba? Me dice, no, no, y le entregué. Son ellos y tienen derecho a pedirlo. Le dije que no venía aquí a romper nada, ni a insultar a nadie, ni a hablar, vengo solamente a informar. Y bien, no me han molestado más tampoco. Y hasta ahora, pues mira, muy bien. La, el mercadillo que había un hombre ahí me ha regalado comida. La mujer de la tienda me ha invitado a desayunar, me ha ofrecido agua, ha, este hombre me ha traído la merienda. Pues esto es rula, esto fluye y si fluye tengo que seguir. Y contra más fluye, más energía tengo. Y ahí tenía un cartel y yo tengo cinco, esto va creciendo. Los niños se paran y miran todos los carteles uno por uno. Como están aprendiendo a leer, quieren ver lo que pone y miran. Y como hay un cartel de los niños, pues también se acercan. Ya algunos me han preguntado y uno conoce en el movimiento y tienen gente de su familia que están allí apoyando, o amigos que van a apoyar, o ellos mismos también han subido y bien. Esta se me han invitado a mí en casa de Joan, le he aceptado, me apetece a ducharme, también llevo tres días sin ducharme, me he aseado pero no me he duchado. Es un hombre que acaba de llegar, me ha dicho que ha llegado en septiembre, son nuevos aquí en Mallorca, vienen de Cataluña y mira conocer a la gente de los pueblos directamente y una persona que me ve su casa para mí es un honor porque es su templo y nos muy bien. y cuando salgan ahí me iré para Peñarruja, temprano por la mañana que serán 7 kilómetros por pues un par de horas o tres, tampoco voy con prisa es un viaje en la mayorta profunda sí sí es una experiencia, es una odisea, como digo yo, es una aventura en Mallorca. Lo hago por amor y porque quiero, quiero enviar un mensaje positivo a la gente, no quiero ya ir ahí con, con tontería, con senderse de, de hurgarle las heridas y de esto es así, esto está mal, no, no, positivo, a ver, la gente que trabaja los sentimientos. Pero la parte positiva, que es lo que llega a la gente. La gente está todo llena de, pues, de sentimientos negativos entre la televisión, los medios formativos, eh, todo lo que está pasando, que tiene un sentir, un malestar. Yo le quiero que sienta un bienestar, que este movimiento sea algo bueno, no algo negativo, ni que va en contra, ni anti nada, ni que sea para destruir, menos que sea algo para construir. Espero que en toda España seguís igual, ¿eh? que si no, bueno, vaya, ¿eh? y os doy con el yo. Positivo, Plaza España, tanto bla bla, no, no, más consenso entre la gente, los grupos unidos, que estáis muy separados, cada uno con su bola, por eso las reuniones de trabajo duran cinco o seis horas, porque no hay consenso, estáis un poco pillado ahí, y cambiar el chip, colega, queremos el cambio, pues cambiemos las la, la viejas formas por nuevas y un cambio positivo, ¿vale? Confío en vosotros, ¿eh?